contento y gozoso de haber podido llegar a la casa del Señor después de un día sumamente difícil y si el día fue difícil también difícil llegar a la casa del Señor porque usted lo que tiene que decir que viene para la casa del Señor le es que pierda la caña a ministrarle como le dije antes y es una batalla pero ya llegamos a este lugar ya somos más que vencedores, amén hermano, nos ponemos de pie y presentamos este justo ante la presencia del Señor para que sea su santo y bello Espíritu, tomando dominio y control de todo lo que vamos a realizar en esta noche, para el no gloria de la oración Padre Amado. Hoy a tu presencia, mi Dios, no sin antes pedirte perdón y pedirte misericordia, mi Dios, porque reconocemos que pecamos contra ti, mi Dios, de pensamiento, de palabra y de obra, mi Dios. Pero aunque esta carne no quiera ni pueda agradarte, mi alma, mi alma negra y mi espíritu deshacen tu voluntad, mi Dios. Por eso te doy gracias por haber puesto tu mirada en nosotros cuando estábamos perdidos sin fe y sin esperanza, mi Dios. Gracias por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, mi Dios. Gracias por confiarnos en tu palabra. Gracias por tu santo y bello espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, mi Dios. Gracias por tenernos en este lugar, mi Dios. Gracias por mis pastores, mi Dios. Cuídalo, protege, lo guardalo, mi Dios. La familia pastoral, donde quiera que se encuentren, cuídanos igual, danos igualmente, mi Dios. Mira a mi familia espiritual aquí presente, mi Dios. Yo te pido que los ayude, que puedan seguir hacia adelante, sin importar la situación como la que puedan estar pasando, mi Dios. Yo te pido que tu santo y bello espíritu los ayude a poder seguir hacia adelante, mi Dios. Porque no está en este lugar, usted conoce la razón por la cual no se encuentran con nosotros. Yo te pido que los ayude, mi Dios, que tu santo y bello espíritu los inquiete, que sientan la necesidad de llegar a tu casa, mi Dios. Y nuestra familia terrenal que no están con nosotros, mi Dios, lo seguimos reclamando con la esperanza de que algún momento puedan estar juntamente con nosotros, mi Dios. Y como siempre te digo, Padre amado, sana feliz, el enfermo, nos apartado y liberta el cautivo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esa misma comunión, tenemos todos juntos, hermano, el Salmo 100, Salmo de gratitud, algo que no debe faltar en nuestros labios, hermano, porque... Sin importar la situación, como siempre le digo, Él nos ayuda a mantenernos de pie y aunque estemos cojos, no salimos del camino, porque si nosotros decimos que no le fallamos a Dios, hacemos a Dios mentiroso, hermano, y siempre en algo fallamos. Pero la palabra me dice a mí que los cojo no se salga del camino, sino que se ha sanado. Lo tienen, hermano, el Salmo 100. Lo leemos todos juntos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo que está aquí en medio de nuestro. La iglesia. Dice. Amén. Todos juntos, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia. Por sus agros con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Señor añada bendición a tu santa palabra. Lo que hemos llegado a tu casa, mi Dios, levantamos las manos al cielo nuevamente y te damos gracias. Gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo. No somos dignos de tanta misericordia, Padre, pero gracias porque nos permitiste llegar a tu casa. Ahora te pido que tu santo y bello Espíritu está tomando dominio y control de todo lo que vamos a realizar en tu casa, mi Dios, que todo va a ser para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Reprendemos todo Espíritu contrario al tuyo, mi Dios, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu casa saturada de tu santo y bello Espíritu, mi Dios, y te pido que nos ayude a poder seguir hacia adelante y hacer tu voluntad, que es lo que queremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio de Adoración fue una alabanza para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. que nos puedan estar eh, viendo a través de las diferentes plataformas. Recibamos un saludo y Pastor Julio Oliva y y Santiago, de mis hermanos aquí presentes en el mío propio. Dios les bendiga mucho hacia adelante en el Señor. Les invito a que se queden para que se gocen con todo lo que el Espíritu Santo tiene esta noche para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una lectura breve. Vamos a el libro de Gálatas. Lectura cortita. Vamos a pasar con otro corito a gloria a la del Señor. Y vamos a pasar con nuestro pastor. Gálatas 4, hermano. Cuando lo tengan fuerte a 4. Gloria, gloria a Dios. A Él. No solamente siete versos, hermano, pero poderoso cada uno de ellos. ¿Lo tienen, hermano? La palabra se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. La iglesia dice, Amén. Amén. Dice así hermano, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada de pie del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.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 Preciosa para la de hermano, que ya ese sacrificio de Jesús ya nos libró de la esclavitud. Por tanto, tenemos que luchar con lo que nos queda de este mundo, porque ya dice claramente que ya no somos esclavos, sino hijos, y si yo somos heredos. Mire, mire qué clase de herencia nosotros tenemos por ese sacrificio de ese hombre. Nosotros tenemos derecho a llegar ante la presencia del Padre por ese sacrificio. Y la palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, ¿qué más nosotros le podemos pedir a Dios para con nosotros? Nos lo, nos lo brindan todo, hermano. Nos lo dan todo. Así que a nosotros nos toca seguir esforzándonos por cada día seguir alejándonos más de lo que nos ata este mundo, porque sabemos que son muchas las cosas que todavía nos tienen agarrados de este mundo pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice claramente la palabra, nosotros podemos llegar al otro lado, y entonces encontrarnos cara a cara, con ese Dios que anhelamos ver cara a cara, amén hermano, los invito a que sigan hacia adelante, y yo sé que no es fácil, porque si me digo que es fácil, le miento, a nosotros nos ha tocado vivir el momento más difícil, para servir al Señor hermano, mire para su lado, el momento más difícil para servir al Señor, nos ha tocado a nosotros hermano, ok, y como la palabra dice que son pocos, pues cuando yo veo el cumplimiento de la palabra, me gozo, hermano. Me gozo, aunque claro, anhelo. Mi, mi anhelo sería ver la iglesia llena de adelante atrás. Pero entonces no estaría viendo el cumplimiento de la palabra. Ven, hermano. Dios lo bendiga mucho. Me interesa la adoración con un corito a gloria y a la a Gloria, gloria. se lo bendiga. Se bendiga, más. Gracias, mi Dios, gracias, Padre amado, porque tu santo y bello Espíritu se ha dejado sentir aquí en medio nuestro. Mi Dios, te damos gracias, Padre amado. Que ha sido bueno con nosotros, mi Dios, ahora procedemos a recoger los tiempos y las ofrendas, Padre amado. Que mis hermanos traen con sacrificio a tu casa, mi Dios. Yo te pido que los ayude, que les supla sus necesidades conforme a tu voluntad, Padre amado. Que permita que esta tu obra continúe, mi Dios. Que al final te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Porque solo a ti te pertenece en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria. gracias Señor Iglesia estemos de pie Padre Padre bueno gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia se ha manifestado concediéndonos el honor el privilegio la bendición de estar en tu casa cuando estamos viendo que ese día se acerca Padre mío gracias a ti toda la gloria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 a tu nombre gloria gracias Señor. amén nuestra alma te alabo padre nuestra alma te alabo padre mío mis amados buenas noches dios le bendiga a dios la gloria a dios la honra a dios el honor por la bendición que nos ha concedido en esta noche de estar en su casa para gozarnos en su presencia con todo lo que el Espíritu Santo tenga para con nuestras vidas en esta noche. Una vez más a todos, Dios les bendiga. Amén. Con gozo y con alegría, hermano. Les suplico la oración por mí y por mi amada esposa está luchando por permanecer firme, bien Y yo creo que el Todopoderoso Dios lo va a hacer. Como decía el himno que andó Carián en esta noche, yo estoy esperando ese milagro en su vida, en la vida de mi esposa y en la vida mía porque estoy luchando también por permanecer de pie. Estoy luchando por permanecer de pie y luchando contra el mal que está en mí, que se está manifestando, tratando de sacarme de camino, pero le queda chiquito, porque el, el que comenzó en mi vida la va a perfeccionar. Y yo estoy listo para irme a los muertos en Cristo, pero lo estoy diciendo al Padre. Tengo la misión de predicar tu Evangelio, como está escrito, si está en tu voluntad, concédetela. Para yo poder hacer ese plan, ese propósito y ese deseo que está escrito en el Evangelio. Nos vamos a Lucas. capítulo 4. Lucas capítulo 4. pero sí. pero tú me avisa porque no tengo. Capítulo 4. Libro de Lucas. lectura en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo que está aquí, en medio nuestro Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo ¿a dónde? por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de qué? De la, de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que nos has concedido en esta noche de estar en tu casa. Gracias, gracias, gracias. De lo profundo de nuestro corazón, gracias. Aquí está pueblo que ha llegado a tu casa. Ahí está el pueblo a través de las diferentes plataformas que nos está viendo y nos está oyendo. Te suplicamos que de nosotros tengas misericordia. Que sea tu santo y bello espíritu quien tome el dominio y el control de la enseñanza que en esta noche vamos a traer. Toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. Cuando al final de esta administración, tú hayas sido glorificado. Y este pueblo que está aquí presente, y el pueblo que me ve y que me oye sea edificado. En el nombre de Jesús, proclamamos todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo atado. Me concerto con este pueblo y le llamo, en el nombre de Jesús. Amén Amado no? Si una cosa tiene el diablo Es que es mentiroso y le llama la Biblia el padre de quién, de mentira. de mentira. Él tiene, él tiene la corona de los mentirosos. Y, y yo creo que por primera vez y es una verdad. ¿Cómo? Que por primera vez, ¿qué? Dijo una verdad. Y esa verdad, repito, y esa verdad que Satanás dijo, hemos descubierto que es la razón por la cual muchos del cuerpo de Cristo van a procurar entrar y no podrán. Porque no han logrado entender la revelación del evangelio. Por eso es que no te mandan a leer el evangelio. Te mandan a escudriñar el evangelio. Leer el evangelio no es lo mismo que escudriñarlo. Escudriñarlo es entender las profundidades que están escrita en el Evangelio, y una de las cosas que el cuerpo de Cristo no ha entendido, repito, una de las cosas que el cuerpo de Cristo no ha entendido, es que Jesús, Jesús fue tentado, ¿en qué?, ¿En qué falló? En nada. No falló en nada. Oiga bien ahora, Adán y Eva fueron tentados, ¿sí o no? ¿Fallaron o no fallaron? ¿Cómo? ¿Fallaron o no fallaron? ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva haber fallado? La regla bíblica nos dice que cuando alguien es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció, y naturalmente nosotros tenemos que entender con toda claridad que el plan original de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo fue entregarle, repito, entregarle las tiendas. De este planeta, de este mundo, a Adán y a Eva, para que implantaran la agenda que Dios le había establecido. Pero tristemente, repito, pero tristemente, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Le fallaron a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le había establecido una sola responsabilidad: una, una, una. De todos los árboles, podéis comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coméis, porque el día que comeréis de él, te muere. Entonces, escúcheme, apareció Satanás en escena, o sea, lo estoy dramatizando como está escrito, apareció Satanás en escena y convenció, convenció a Eva, repito, que convenció a Eva que la restricción que Dios le había puesto, que la restricción que Dios le había puesto, si ella la desobedecía, hermano, si ella la desobedecía, podía comer de esa fruta deliciosa y comió. Y no solo comió a ella, ¿qué más hizo? Lo dio a su marido. Y los dos que hicieron, desobedecieron. ¿A quién? Desobedecieron a quién? Al Padre. Aquí no obedecieron? Aquí quién no obedecieron? Al que habló con Adán y Eva. Repito, al que habló con Adán y Eva, y naturalmente, a Adán y Eva, a Adán y Eva, fallaron a Dios. Entonces, todo lo que Dios le había dado a Adán y Eva, se lo transfirieron a Satanás. Vamos un momentito al libro de Génesis. Al capítulo 1. 1 verso 28 verso 28 ¿dejo? ¿sí? mire cómo dice y los bendijo Dios ¿a quién me dijo? ¿a quien me dejo? a y Eva y les dijo fructificar y multiplicar llenar la tierra sojucarla y señollar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, para que, es, para, para, que está sobre la, toda la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla o será para comer. Y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves, de los cielos y todo lo que se jazra sobre la tierra en que hay vida, toda planta o será para comer, o sea, ahí están entregando, repito, ahí están entregando lo que Dios había creado, repito, lo que Dios había creado, lo está entregando a quien? A Adán y a Eva, hermano, Adán y a Eva, hermano, Adán y a Eva, y solamente le puso, solamente le puso un solo mandamiento para que se mantuvieran como jefe, como dueño, como administradores de todo lo que Dios había hecho. Entonces, verso 16, 2, 16. 2 no, 16 y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del muerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiere ciertamente ¿qué dice entonces escúcheme por favor apareció en escena ¿quién apareció en escena el capítulo 3 pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que Dios le dijo. Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Ah, ¿qué le dijo Dios? De todo árbol del huerto. De, todo planta, de toda planta, de todas semillas, podrás comer. Solamente una. Y mire, tres, dos, tres, Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, yo dice, podemos comer. Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis. No comeréis de él ni lo tocaréis para que no. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y comenzó a ministrarle. ¿ah? Y comenzó a ministrarle. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Perdón, ¿qué hizo la mujer? Desobedeció. Creyó a Dios por encima. Perdón. Creyó al diablo por encima de Dios. ¿Usted está oyendo? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Cuando alguien es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció. Entonces, ¿quién es ahora el príncipe? ¿Quién es ahora el dueño? ¿Quién es ahora el que está de frente al planeta Tierra? Pues el que venció. ¿Quién venció? ¿Quién venció? Satanás. Vuelva de nuevo a Lucas. Versos 5 y 6. Y lo llevó el diablo a un monte, a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos. ¿Cómo? Y él tiene potestad para hacer eso. Y él tiene potestad para hacer eso. Fue entregado a él se hizo dueño oiga bien, oiga bien y le dijo verso 6 y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad ¿qué potestad hermano? ¿qué potestad hermano? pues la que dice el verso 5 le llevó al diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos este mundo yo lo que quiero es que la iglesia aprenda en esta noche y entienda en esta noche. Estamos viviendo en un mundo cuyo príncipe es el diablo. Escuche por favor, escuche por favor. Yo no vengo a darle autoridad al diablo, yo vengo a darle conocimiento a la iglesia. Repito, yo vengo a darle conocimiento a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque vemos con toda claridad y lo vamos a ver con toda claridad que Jesús derrotó al diablo. ¿Me está oyendo? Que Jesús derrotó al diablo. Pero escucha, escucha ahora. Vamos a descubrir que aunque lo dejó todo, lo dejó ¿Lo dejó que ¿Lo dejó qué? Como príncipe de este mundo. Porque él quería ver, porque él quería ver quién en este mundo estaba de acuerdo con este mundo, sin darse cuenta que está de acuerdo con el príncipe del mundo. Y vamos a ver, y vamos a ver, y lo vamos a leer, que la misión principal, principal del cuerpo de Cristo es pasar por este mundo y este mundo no logró dejotar a cada cristiano que está en el cuerpo de Cristo, sino que cada cristiano que está en el cuerpo de Cristo dejó dejó dejó el deseo mundano Ahora escucha, ahora escucha. Ahora escucha yo quiero que lo vean, repito, yo quiero que lo vean, Jesús no quitó, vaya un momentito a Hebreo, así que un momentito a Hebreo, para que podamos tenerlo claro, confirmado, confirmado, confirmado, Hebreo, 4 de Hebreo verso 14 verso 14 está dice por tanto un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ¿cómo se llama? Jesús escucha lo que a quien venció al diablo no fue Jesucristo Jesucristo es Dios al diablo Jesús un hombre como tú y como yo Oiga bien. por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios que tengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue uno que fue ¿En qué? Según nuestra semejanza, pero sí, entonces, entonces, Satanás tentó a Adán y Eva y cayeron. E intentó, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, y a quien quiero, se la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo a le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorará, y a él solo servirá. Entonces, no lo tentó en eso nada más. Dice acá que lo tentó en todo. ¿En qué cayó? ¿En qué cayó? Entonces, ¿quién fue derrotado? Oiga, ¿quién fue derrotado? Dígalo, dígalo. Entonces, se supone que Satanás no sea el príncipe de este mundo. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Y cuando alguien es derrotado por alguien, se hace el del que lo venció. ¿Me está oyendo, hermano? Pero, pero, vamos a ver, pero vamos a ver con toda claridad que Jesús no lo quitó. Que Jesús no lo quitó, lo dejó como príncipe de este mundo. San Juan. Capítulo 12 Versos 30 y 31. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado. ¿Será echado? Entonces, escuche, por favor. El cuerpo de Cristo ha interpretado como que ya Satanás perdió las tiendas de este mundo. Escúcheme, por favor. Como consecuencia, como consecuencia, cuando entramos al cuerpo de Cristo, vemos, vemos las modas, vemos el apoyo, vemos todo lo que controla al mundo, todas las cosas que controlan al mundo, medidas en el cuerpo de Cristo. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Ahí mismo, capítulo 14. Capítulo 14 de Juan. ¿Qué tal? Capítulo 14. Verso 30. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, ¿por qué?, porque viene, ¿qué dice ahí?, ¿quién dice eso?, ¿quién dice eso?, él no le está quitando, él no le está quitando su posición, hermano, él lo dejó en la posición, y lo está usando, y lo está usando para ver quién en el Cuerpo de Cristo responde al Príncipe de este mundo. Oiga, oiga, oiga, Samuel 16, Samuel 16.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 de este mundo ha sido ya que entonces escúcheme fue juzgado y no lo quitó repito fue juzgado y no lo quitó ahora esto no está esto no está circulando en la mente y en el conocimiento del cuerpo de Cristo primero de Juan Esto es habilidad limpio, hermano. Ah, no, no entienden dónde están parados ahora mismo. Y no entienden por qué razón se queda tanta gente, muchos, procurarán entrar el día del arrebatamiento y no podrán. Oye, oye. Capítulo 5. Primera Juan capítulo 5. ¿Llegó? En el capítulo 5 acérquese al verso 19. Lo, lo vamos a leer todos. 5, 19. ¿Llegó? 1, 2 y 3. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está a nuestra merced. Una vez más, una, dos y tres. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está a nuestra Entonces, escúcheme por favor. Ahora puede entender por qué el mundo está lleno de tinieblas. Repito, ahora puede entender por qué el mundo está lleno de tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y nosotros tenemos una misión. ¿Quién? El cuerpo de Cristo. Una misión. Una. Una. Y vamos a ver con toda claridad. El jepudio. Total, y vamos a ver cuál es el vómito del cuerpo de Cristo. Porque vamos a ver, lo vamos a leer, cómo el Padre que cómo el Hijo que pudia, cómo el Espíritu Santo que pudia al que hace amistad con el mundo. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, repito, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que tenemos la oportunidad de devolverle a Dios lo que es de Dios. ¿No está yendo? Mire esto, mire esto hermano, mire esto, mire esto. Ya Jesús, repito, ya Jesús Venció al príncipe de este mundo. Y ya Jesús tiene autoridad para sacarlo de circulación. Pero no quiere sacarlo de circulación Jesús. Quiere que lo saque de circulación la esposa. Y nosotros estamos ignorando esto. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el marido. Hermanos, no lo estoy diciendo yo. Hermano, no lo estoy diciendo yo. Nos informa el Evangelio. escrito. El nos informa el Evangelio. Y nos informó Jesús en Juan 12.31, en Juan 14.30, en Juan en Juan 16.11. Que Satanás es el príncipe de este mundo ahora ¿cuál es mi responsabilidad? ¿cuál es mi responsabilidad? pero naturalmente escúcheme por favor Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia cuando estábamos cuando estamos, cuando estábamos, cuando estábamos perdidos sin fe, y sin esperanza, escuche. cuando estábamos succionados por las tinieblas de ese mundo. ¿Está viendo? Entonces ahora escuche. vinimos al cuerpo de Cristo, vinimos al cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo, está la sorpresa, ¿cuál? está la sorpresa, ¿cuál? que el cuerpo de Cristo, Quiere la salvación sin abandonar el mundo. Pero tengo un problema, que ya Dios tomó una posición. Repito que ya Dios tomó una posición ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Y esta es la condenación. Que la luz del evangelio, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hombre Los que pasaron por Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga. Y ahí se acabó todo el mundo. Repito, ya ahí se acomodó todo el mundo y no hemos podido entender la responsabilidad que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está esperando de nosotros. Porque desgraciadamente los primeros que están succionados por el mundo son los pastores y pastoras y evangelistas y maestros y llamados apóstoles y apóstolas. Están succionados. Por hábitos, por costumbre, por moda, que identifican, que identifican, que identifican, que no han salido del mundo. Pero mire qué clase de responsabilidad ponen ahora. Ahí mismo en primero de Juan. En el capítulo 5. en el capítulo 5 está en el verso 3 y 4 ¿llegó? pues este es el amor a Dios que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué dice ahí? ¿Por qué yo tengo que vencer al mundo? Porque yo tengo que vencer al mundo si ya Cristo venció? No, Cristo venció, oiga, oiga, Cristo venció al príncipe de este mundo. Pero, escúcheme por favor, ahora me toca a mí. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿De quién? ¿De, Dios. ¿De quién? ¿De, Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Qué dice ahí? De Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Sí. Estamos en un momento de ajebatamiento. Estamos en un momento de ajebatamiento. Estamos en un momento de ajebatamiento. ¿En qué consiste mi preparación para ser levantado vivo? ¿En qué consiste mi preparación para ser levantado vivo? Pues yo tengo que entender, escúchelo por favor. Yo tengo, yo yo pastor Riva, tengo que entender que todavía afecto a uno. Un... ¿Alguien más? Bueno, más o menos, pero nos Estamos luchando con eso. Entonces, tenemos que hacer conciencia. Repito. Tenemos que hacer conciencia, ¿qué hora es en el Reino de los cielos. Tenemos que hacer conciencia, ¿cuál es la preparación? ¿En qué consiste la preparación de la Iglesia que va a ser levantada? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en descontaminar nuestra relación con el mundo. Tem capítulo 2 de Tito capítulo 2 de Tito llegó en el capítulo 2 vamos al verso 11 y verso 12 Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación aquí. Y esa gracia nos alcanzó. Hermano, y esa gracia nos alcanzó. ¿Cuánto amén? Yo estaba perdido sin fe y sin esperanza. Yo estaba succionado por el diablo, por este mundo. Y, y, y naturalmente mi vida pasada, Dios pasó por alto. Repito, Dios pasó por alto mis acciones, mis actitudes, mi comportamiento cuando yo estaba solucionado por este mundo. Ahora mire lo que dice el verso 12. Enseñándonos, ¿qué nos está enseñando? La gracia. La gracia. Repito, la gracia nos enseña qué? Que renunciando a la impiedad que impiedad, hermano? Todo lo que no es puro. ¿Me está oyendo? Todo lo que no es puro. Escuche. Que renunciando a la impiedad y no lo deja ahí. Y a los deseos. Y a los deseos. ¿Por qué, hermano? Porque yo tengo que renunciar a los deseos mundanos. Escuche, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo tiene una norma. Tiene una norma para que este mundo viva, para que este mundo actúe, para que este mundo se comporte. Y naturalmente vamos a ver con toda claridad, vamos a ver con toda claridad la esperanza que tiene Dios, Padre, la esperanza que tiene Dios, Hijo, la esperanza que tiene Dios, Espíritu Santo, escuche por favor, es que el cuerpo de Cristo se constituya en luz de este mundo. Pero cómo yo voy a ser luz de este mundo, viviendo como mundano, actuando como mundano, disfrutando como mundano, viviendo como mundano. Está diciendo que las tinieblas están tomando, tomando dominio. Y control de mí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo no he renunciado. ¿Cómo? Que yo no he renunciado. ¿Me está oyendo? Yo no he renunciado. Y como yo no he renunciado, estoy salvo. Estoy salvo. Y estoy listo para irme con los muertos en Cristo repito, estoy listo para irme con los muertos en Cristo, ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿por qué? porque creo con todo mi corazón creo con todo mi corazón que Jesús murió por mis pecados y para la salvación y para la salvación del paraíso lo único que yo tengo que entender es que Jesucristo es el camino es la verdad, es la vida, y es el mediador entre Dios y los hombres. Hermano mío, escúchame. Pero eso no me sirve para arrebatamiento vivo. Para arrebatamiento vivo, yo tengo que armarme del mismo pensamiento que se armó Jesús. El mundo trató de. Gobernará a Jesús, dominará a Jesús ¿Lo tentó en qué? ¿Lo tentó en qué? ¿En qué mayor, ¿En qué mayor. Entonces, entonces, entonces Está sentado a la diestra de Dios Padre ¿Me está oyendo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque Jesús hombre Porque Jesús hombre Porque Jesús hombre, porque Jesús, hombre. Destronó, destronó a Satanás como príncipe de este mundo, pero no lo quitó. ¿Me está oyendo? Lo destronó, pero no lo quitó. Tiene un propósito con Ahora Satanás, oiga lo que voy a decir: ahora Satanás va a trabajar para él. Para ver, para ver quién en el cuerpo de Cristo está de acuerdo con el diablo y quién en el cuerpo de Cristo está de acuerdo con Jesús. Mire esto, vayamos apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. 8 de 8. Cada minuto Capítulo 11 de Apocalipsis. Por favor, abre tu entendimiento. Por favor, abre tu entendimiento. Estamos a tiempo. Verso 15. 11, 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, ¿dónde? En el cielo. Hubo grandes voces en el cielo, que decir? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su, y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos pero para, para pero no había vencido el diablo o sea, Satanás no lo, no lo tentó en todo pero tenemos que ver y tenemos que entender él venció a Satanás escucha pero lo dejó como príncipe de este mundo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 Y el verso 9 del capítulo 12, y el verso 9 del capítulo 12, el verso 9 del capítulo 12, dice cómo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó, el cual engaña, ¿a quién? Al mundo entero. Escucha, escucha, escucha, escucha, ¿a quién engañó? ¿A quién engañó? Porque los espiritistas, los santeros, y los hedoros, no hay ningún problema, ¿Sabe qué? Eh, no pudieron entender que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Pero el cuerpo de Cristo, repito, pero el cuerpo de Cristo, que entendió que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida, escucha ahora, y se dejaron engañar, bien, por no renunciar. lo que he podido ver es que a estas alturas muchos pastores y evangelistas siguen con el alimento de antes y que le iba a alcanzar a la muerte, pero no es un alimento de preparación para el arrebatamiento. Y por eso es que vemos las iglesias como está. Sigue un ciclo repetitivo el, el alimento que era para un tiempo, no para este tiempo. Y por eso no pueden entender. Quizás ahora entendamos y terminamos con esto. Santiago. Santiago. Capítulo 4. Santiago, capítulo 4. ¿Llegó? ¿Llegó? Verso 4. Verso 4. ¿Llegó? Lo decimos todos. ser lo primero primero que veamos que veamos que veamos que veamos y ahora vamos a ver el rechazo del padre el rechazo del hijo Que le está hablando a la iglesia del arrebatamiento. Genuncia. ¿Genuncia qué? Genuncia qué? Genuncia qué dice. Con toda Enseñándonos que genunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, mi en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Arrebatamiento. ¿Cuál es la responsabilidad de los que quieren ser arrebatados vivos, Genuncia. Si tú no genuncias, no esperes que yo genuncie por ti, mi Señor. Eres tú, soy yo. Los que tenemos que renunciar, si renunciamos, oiga, si renunciamos, escuche, si genunciamos, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De bien. Ahora puede entender, ahora puede entender el consejo bíblico no se turbe vuestro corazón, que es en Dios, que es también en mí, porque en este momento el cuerpo de Cristo está turbado, porque el cuerpo de Cristo está turbado, ¿sabe por qué? porque los pastores y pastoras evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas lo han turbado, ¿por qué? porque los primeros mundanos en el cuerpo de Cristo son los líderes, los que Dios llamó al pastorado, al maestro evangelista. Lamentablemente hay que hablar así, porque el cuerpo de Cristo tiene que escapar. Busca una iglesia y busca un pastor que te ayude a renunciar a este mundo. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido una vez más en esta noche de sacar a la luz tu Evangelio como está escrito. Mira Padre mío, nuestra intención es armonizar con tu voluntad. Y en este momento histórico estamos viendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Sigue quitando lo que tengas que quitar, sigue añadiendo lo que tengas que añadir, pero naturalmente lo vas a hacer cuando yo te dé evidencia de que yo renuncio a este mundo. Por favor, adelante con tu plan, con tu voluntad, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el domingo volvemos a las 10 a continuar la razón por la cual muchos procurarán entrar, pero no podrán. Por favor, no te lo pierdas, porque estamos continuando con una serie de enseñanzas que tú necesitas escuchar, no solo escuchar, entender urgentemente, porque tú estás entre vida y muerte, entre salvación, y condenación entre agravamiento y vómito, y en este momento hemos descubierto la razón por la cual, la razón por la cual muchos van a procurar entrar y no podrán, porque amistad con el mundo, esa es amistad con Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, recuerda que puedes escribir tu cartita a nuestro ministerio, momentos proféticos, apartado 11, utuado Puerto Rico, 00. 641, si tú me ayudas, si tú me ayudas, yo podré continuar transmitiendo a través de todas estas plataformas, porque mensualmente hay que buscar una cuota para poder cumplir con todas estas plataformas, por favor, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón, cinco días, 100 500 mil, yo en eso no me meto, lo que Dios ponga en tu corazón, ayúdame a mantenerme. Esta palabra, este evangelio, en medio de las plataformas que en este momento están cubriendo al mundo entero. Recuerda, la cartita a nombre de momentos proféticos, apartado 11, mutuado Puerto Rico, el cheque, a nombre de momentos proféticos. Apartado 11, Utuado, Puerto Rico, Dios debe de padre, ahí está ese pueblo, salga a los perdidos salva a los perdidos, salva a los enfermos, que a los apartados. Pero sobre todo, abre los ojos de su entendimiento, para que puedan ver, oír y entender qué hora es en el reino de los cielos. Yo estoy predicando el Evangelio. Ahí está el pueblo que necesita escuchar ese Evangelio. Por favor, glorifícate en cada uno de ellos, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de de Jesús, amén Dios te bendiga, Dios te guarde nos vemos el domingo a las 10 de la mañana